Este proceso participativo busca fortalecer la participación ciudadana e impulsar políticas que contribuyan a la construcción de un país más justo y solidario. Nosotros queremos recoger todas esas observaciones y eventualmente trabajar en acuerdos en temas que de una u otra forma no estén generando expectativa o satisfacción en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana.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 salgan efectivamente los puntos que son necesarios para que los medios de comunicación puedan ejercer sus derechos, libertad de expresión, que es muy importante, y también los ciudadanos puedan tener la libertad de expresarse.